Quédate con un amor que te dé seguridad y no dudas. Muchas veces tenemos el concepto equivocado de una relación amorosa sana, pensamos que está bien que nos maltraten, que podemos soportar todo por el amor que sentimos, pero esto no es bueno para ti porque simplemente te estás hundiendo en un abismo de baja autoestima y dependencia emocional. El adiós quizás duele por un ratito pero quedarte te dolerá para siempre. No seas esclava de una relación disfuncional que no te trae nada bueno. Siempre sé sabia. Debes siempre saber cuándo irte, cuándo permanecer, cuándo retirarte, dónde visitar y dónde nunca regresar. Sí, sabemos que es difícil desprenderse de aquella persona a la que creíste el amor de tu vida, pero tú no más que nadie sabe qué triste es escribirte a alguien con todas tus ganas. Y que te responda como si tú le estorbaras. Date cuenta de todo el daño que te han hecho y mejor busca aquel que sepa valorar lo que tienes para dar en una relación. Quédate con aquel que te dé la seguridad que tú necesitas, esa que te brinde un apoyo incondicional y que se mantenga a tu lado para siempre. No trates de cambiar a aquel que no te supo valorar porque, aunque lo intentes, nunca va a ver lo excelente persona que tuvo al frente. Evita mendigar amor porque eso te destruirá más. Solo acepta las cosas, acepta que esa persona que algún día fue especial para ti, no supo apreciar todos los sentimientos que le dabas, y recuerda siempre que el único amor verdadero y que siempre estará presente a pesar de los años, es el amor que tienes por ti mismo. Demuéstrate que te respetas huyendo de quienes te hacen daño. Busca a alguien como tú que tenga tus mismas creencias y tus ganas de luchar por la relación. Nunca permitas que te hagan sentir menos ni tampoco que cambien tu manera de ser. Tu personalidad es algo que te diferencia de entre todas las demás personas. Y qué bonito es cuando no dejas que nadie te manipule. Sí, puede parecer algo sencillo evitar que otros la dañen, pero hay muchas mujeres que permiten que hombres le digan qué hacer eliminando totalmente su independencia. No, esto no es amor. Cuando un hombre verdaderamente ama a una mujer, acepta sus ideas y la apoya en lo que piense, evita el contacto con aquellos que te menosprecian y dicen que no tienes nada bueno que aportar. Demuéstrales que eres una mujer que cree en sí misma y que no necesita de la aprobación de otros para ser feliz. Cuando dudas que alguien te ama, seguramente es porque nunca te ha mostrado interés y eso es bastante malo si se trata de tu pareja sentimental. La vida en pareja siempre ha parecido algo complicado cuando realmente no lo es. Debes saber que una pareja que se ama también se respeta y se comunica para evitar problemas en tu un futuro. Una relación sana nunca estará llena de prejuicios, faltas de atención, falta de apoyo, infidelidad ni mucho menos celos excesivos. Sí. Es algo tan simple como que una pareja debe estar junta porque se ama, no porque quieran intentar amarse. Porque para eso está la etapa de amistad en donde conocen sus defectos y debilidades y cuando aprenden a amar todas esas imperfecciones es que podrían estar juntos. El error más común que comete la gente en edades tempranas, como en la adolescencia, es jurar amor a quienes no les corresponde. Esto se debe a que en esa etapa de nuestra vida queremos vivir experiencias con intensidad sin importar lo que esta pueda traernos en un futuro. Ya después que crecemos y empezamos a pisar la madurez, nos damos cuenta de lo que en realidad necesitamos es estabilidad emocional, no esa que sube y baja de emociones al que estábamos acostumbrados a los 17 años. Queremos a alguien que no tenga miedo en demostrarnos los mismos sentimientos, que se sienta seguro con nosotros y nos brinde el mismo bienestar. Muchos piensan que el amor verdadero es difícil de encontrar. Puede que sí lo sea, pero no por eso debes rendirte y pensar que no existe. Hay gente que ama de verdad como aquella que lleva muchos años casada. Este tipo de conexión es el que debes de buscar para ti, no aquella que te hace dudar y pensar si eres suficiente para él. Si pasaste ya por una mala experiencia con el amor, solo toma un tiempo para ti en vez de adentrarte en otra. Reforzar las emociones que sientes para ti mismo es tan importante como respirar. Cuando tú tienes en cuenta que vales mucho, que eres inteligente, que eres atractiva, sabes que no necesitas que alguien te lo diga para ser feliz. La felicidad está solo a un paso de ti, y tú decides. Si lograrlo o retroceder a la tristeza con alguien que no te quiere. Sabemos que cuando estamos dañados es difícil ver todos los aspectos positivos que tenemos porque solo nos vemos como alguien que fue insuficiente para salvar una relación. Tú nunca vas a ser suficiente para lograr algo. La verdadera respuesta es que fuiste valiente en alejarte de algo que te hería. Quitarse la venda de los ojos es tan bueno como decir adiós a quien no te ama y solo te quiere para un juego. Aunque no lo creas, esta también es una situación que puede pasar con amistades que creíamos fieles. Aquellas que solo te quieren cerca para sacar provecho de ti, sí, cuando te das cuenta de todas esas malas intenciones sabes que debes rodearte de personas que valgan la pena y no sean parásitos que se aprovechen de ti. En cualquier tipo de relación es importante el amor, no permitas que otros te traten como se les dé la gana, tú tienes voz y puedes reclamar algo que no te gusta. Utiliza el don de la comunicación para salvarte de todas las malas experiencias. Gracias Marco. Hay que quedarnos con el amor que nos dé seguridad y no dudas. Hay que saber que el adiós puede doler por un rato, pero no para siempre. Hay que quedarnos con ese amor que nos valora, con ese amor que nos quiere, con esa persona que nos hace sentir bien, a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo. Siempre busca a esa persona sacarnos una sonrisa, hacernos sentir valiosos, seguridad. La seguridad es lo más valioso que puede ofrecerte una persona. Porque si tú estás con alguien y te sientes en paz con ese alguien, te sientes tranquilo, Sientes que no tiene fecha de vencimiento. Ten seguro, amigo, ten seguro, amiga, que eso probablemente vaya a durar por mucho tiempo. No te voy a decir que es algo eterno o que va a durar para siempre alguna experiencia amorosa, porque no, eso es mentira. Por lo general las experiencias amorosas si eres de corta edad duran muy poco, porque todas las personas llegan a tu vida para hacerte saber alguna cosa o a darte alguna clase de sermón o experiencia. La experiencia es lo más hermoso que podemos tener nosotros como seres humanos. Por lo tanto, es bueno, amigo, es bueno, amiga, que lo veamos de esta manera, siempre como algo positivo. Si alguien llega a tu vida, viene a traerte cosas positivas o negativas, pero viene a dejarte algo. Todas las personas estamos en este mundo por alguna misión sea buena o sea mala pero aquí estamos de eso se trata la vida de eso se trata saber apreciar nuestro alrededor valora a tus padres valora a tu familia valora a las personas que están pendientes de ti a las personas que tienes cerca pero antes de que hagas todo eso tienes que aprender a valorarte a ti mismo si no lo haces lastimosamente estás fallando amigo estás fallando amiga queremos lo mejor y lo más bonito para ti por eso siempre te recordamos fervorosamente sobre esta clase de temas. Siempre, amigo, siempre, amiga, debes sonreír de la vida y ver todo esto de una manera positiva. No te olvides, amigo o amiga, que las sorpresas siempre van a estar de la mano de esas personas que tanto estamos esperando. Las sorpresas lo no son todo yo sé que es bastante complicado a veces confiar porque te han hecho daño pero tienes que aprender a soltar si tú aprendes a soltar y a dejar ir todo aquello negativo que alguna vez te aquejó ten por seguro amigo ten por seguro amiga que vas a ser una persona supremamente positiva acá en Lifers siempre hablamos de la seguridad de la autoestima y así porque hemos sufrido de primera mano lo que es una depresión lo que es estar tristes pero ya no más ya no te quiero ver así, ya no quiero que estés de esta manera, quiero verte positivo, quiero ver que levantes tu cara y luches contra el mundo, y luches contra eso que se te viene encima, o que se te va a venir. Yo sé que es bastante complicado a veces accionar de una u otra manera, pero lo importante es accionar, no quedarnos en el aparato esperando algún milagro, o que algo vaya a suceder, porque sí, muchas veces lo hacemos, muchas veces nos quedamos esperando eso que nos va a salvar, eso que nos va a sentir mejor cuando realmente nos llega y nos quedamos estancados en un puesto o una posición que la verdad, sinceramente, nos tiene bastante consternados y olvidados. Yo soy Ricardo Niño y yo me despido por ahora acá en BeLifers. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.